Bueno, el terremoto navarro de triste recordación en el sistema educativo dominicano. Nosotros lo que podemos decirle como aquella canción, váyase en paz, señor Navajo, él no ha renunciado realmente. Eso es la falta de ética, de moral que ha tenido y que nosotros hemos estado denunciando en el contexto de que este señor lo que puso a disposición del señor presidente de la República, su puesto, su cargo. En este sentido, va a seguir administrando todos los cuantiosos recursos que están cargados de una gestión llena de muchas irregularidades, corrupción, mala paga. El peor ministro, la peor administración que ha podido pasar por el Ministerio de Educación en una situación donde los libros de texto han escaseado totalmente, donde el pago a los suplidores ha sido una... Eh, eh, una dolencia terrible, un malestar enorme. Entonces, señor Navarro, que todo ha planteado una república digital y que ustedes han visto cómo realmente está la mayoría de las escuelas que trabajamos todavía con tiza y, y, y borradores, tiza de cal, que lo que hace es que destruye y daña. Ni siquiera tenemos una pizarra no inteligente en la cual podamos conectar un celular o una computadora en ella y poderle ofrecer. La verdadera república digital, eso es una quimera en San Francisco, en la región nordeste entera, no hay una sola pizarra de eso. Entonces no existe la república digital. Las escuelas lo que más tienen son 30 computadoras para mil y pico de estudiantes que tienen que ponerse dos por fila o por asiento, sentarse dos. No existe república digital, lo que sí existe es la ambigüedad, la propaganda, porque ni siquiera es una publicidad propaganda vergonzosa, asqueante, corruptora de muchos elementos. Entonces yo creo que va a ser una felicidad que este señor se haya despedido del ministerio porque aquí lo que ha habido más retraso en el aspecto eh, y no podemos ver la mayor cantidad. La mayoría son sombras, no luces en el ministerio de educación porque con los recursos que ha manejado este señor debiéramos tener unas condiciones mucho más aceptables, mucho más agradables, condiciones de trabajo para los maestros, aceptación para los estudiantes, currículo nuevo que no lo ha aportado, relaciones interpersonales con estudiantes, la comunidad educativa, los maestros, los padres y esencialmente que aquí se han desvirtuado todos los valores Hemos visto todos los escándalos que hay porque es una educación que solo está contemplada en una gerencia en castigar y maltratar a los docentes y no ha hecho la inversión necesaria en la formación académica, la formación profesional de los docentes. Este es uno de los pocos países donde para hacer una maestría los funcionarios le pagan a los funcionarios pero a los maestros no le cubren nada que tenga que ver con la preparación y la formación docente. Por eso... Nosotros decimos, ha ganado la sociedad dominicana, ha ganado el país, ha ganado la comunidad educativa con la salida cuando el presidente decida poner el decreto, porque la falta de ética del señor Terremoto Navarro no lo hizo renunciar, sino que puso descaradamente a disposición del señor Presidente de la República, su cargo en la administración pública, que no debe ser porque ha estado invirtiendo los recursos del Estado en su campaña, una campaña y que se vaya en paz para no decir otra cosa.